Soy cristiano, se goza mi corazón por la obra tan gloriosa que hizo mi salvación. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria ¡Glor a Dios para siempre! ¡Amén! ¡Gloria al Señor!